¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace. Se aprende con el tiempo y en el camino. En ocasiones anteriores, hemos hablado acerca de los beneficios de comer alimentos que fortalezcan o sean ricos en colágeno para tener una piel mucho mejor cuidada, ya que el colágeno ofrece varios beneficios para el cuerpo humano. De hecho, los nutricionistas y especialistas de la piel recomiendan incluir en tu dieta alimentos ricos en colágeno. Pero, ¿sabes por qué precisamente el colágeno? Para ayudarte a saber sobre esta proteína, quédate con nosotros y exploremos más sobre esta proteína y sus beneficios. 1. ¿Qué es el colágeno? El colágeno es una proteína que se ocupa en mantener unidas las diferentes estructuras del organismo es la molécula proteica más abundante en los vertebrados y se calcula que una de cada cuatro proteínas del cuerpo es colágeno. Es decir, el 7% de la masa corporal de un ser humano. Está presente en los tejidos conectivos que forman partes del cuerpo como tendones, ligamentos, músculos y principalmente piel. Nuestro cuerpo lo produce naturalmente todos los días, pero con el paso del tiempo se ralentiza pero a pesar de ello, si consumes alimentos ricos en colágenos, tu sistema digestivo lo descompone para que puedas absorberlo. Una solución para aquellos que producen poco colágeno. Si quieres saber qué alimentos ricos en colágeno debes consumir, te invitamos a que veas el video sobre los alimentos para cuidar tu piel, lo encontrarás en nuestro canal. Antes de continuar, no te olvides de suscribirte y activar la campanita para más contenido sobre salud, dietas sanas y cuidados. Porque para lucir bien, es necesario sentirse mejor. 2. Beneficios Rejuvenecimiento de la piel Como bien es sabido, el colágeno mejora la piel al fortalecerla y mantenerla elástica. Cuida la hidratación de la piel y ayuda a reducir las arrugas y la sequedad. Alivia dolores en articulaciones. Estructura no solo la piel, sino también los huesos. Lo que el consumo de suplementos de esta proteína reduce el riesgo de trastornos óseos, como la osteoporosis, y mantiene la integridad del cuerpo. Remedio recomendado, científicamente aprobado. Corazón sano. Mejora la estructura de las arterias del corazón, pero su escasez puede causar terribles consecuencias en las arterias, como volverse frágiles y estrechas, condición que conduce a la ateroesclerosis, que puede provocar ataque cardíaco. Mejora la masa muscular Con la edad, muchos pierden masa muscular y se recomienda tomar aditivos de colágeno que estimulan el crecimiento muscular y fomenta la síntesis de las proteínas musculares. También ayuda a fortalecer el cabello y las uñas, a mejorar la salud del cerebro y también ayuda a perder peso. Entonces, el colágeno es una de las proteínas esenciales requeridas constantemente por tu cuerpo todos los días, sin excepción alguna. No ignores su importancia, mucho menos si ésta se trata de preservar una salud de piel y un movimiento de tus articulaciones libres de dolor. Por ello, como consejo, toma suplementos de colágeno para tener la cantidad correcta en tu dieta diaria, para que cuando ese día en la que tu cuerpo deje de producir la cantidad suficiente, las proteínas requeridas sean menos. ¿Y tú? ¿Sabías de la importancia del colágeno? ¿Tomas algún suplemento? Sin más, muchas gracias por acompañarnos. Te esperamos en el siguiente video Estilócrata.